Guys, the day is here and luckily He has the hand, luggages, the hand luggage ready and I'm gonna go with a pajama because I'm gonna stay five, six or in car, four hours in the airport and then thing out the airplane like, I don't want think come be beautiful or anything. But do you want to <laughs> be? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ¿no puedo hablar ahora? ¿Qué vas ¿Qué? Não right? Oh, we will bring you out. Yeah. I think for the put on bother what we Agora não Você fica aí. Vai pra lá. Oh. tem o Sei. Go for it, para ver. o write something for me in a paper, so when I come back I can read it <sighs> gonna say goodbye to the dogs Dormies, Dormies <laughs> he wants to go out, Dormies ¡Te lo digo! Guillermo, Norma! ¡Norma! ¡Todo de Norma! ¡Norma! ¡Norma! ¡Norma! ¡Norma! ¡Norma! ¡Norma! ¡Norma! Ciao, Normis! después, en el segundo. Está ya Tío, el abuelo tiene esta grande, como la de que te llevas, ¿no? Sí, esa te la ha llevar. De que no está aquí, no Está una sara. <risas> ah, ah, vale. Otra vez, mira, me no, deja, no. me deja. Uh. <risas> a a <risa> te, a oh a te, Ay pobrecito. Ah, no. qué prefieres tú mm. Ella te manda fotos del carnaval, se las manda a Guillermo de disfrazar todos los días de las mangas. ¿Eh?